¿Qué es para ti el femicidio? Para mí el femicidio es sobre el asesinato de las mujeres. El femicidio es asesinato a las mujeres. Inocente y culpable. Y no se puede hacer. Porque somos mujeres. Y se nos respeta. Y nos tenemos que hacer valer nuestros derechos. ¿no? Para mí es un asesinato internacional ocurrido hacia una mujer solo por el hecho que es mujer. Bueno, para mí el femicidio es un acto violento y brutal en contra de las mujeres. Se han visto muchos casos en distintas provincias, pero las más frecuentes son en Quito y en Guayaquil. Tal es el caso que tenemos de María Belén Bernal, que hasta ahorita no es resuelto, que incluso se cometió en el instituto policial eh, en el trabajo de su marido y nadie hizo nada porque el delincuente se escapó, ya habían regresado, pero se escapó. Entonces es un acto que no debería de ser permitido, ni por las mujeres ni por el gobierno. ¿Qué opinas del aumento de feminicidios en Ecuador? Yo creo que el feminicidio es porque aumentó en Ecuador el machismo y ya. Yeah. Esto es un acto muy brutal, muy violento y para mí es... Siempre culpa del gobierno, porque el gobierno no hace nada por investigar o por atrapar más pronto a los delincuentes. Al contrario, siempre llegan cuando el caso o el crimen ya está hecho y ahí recién se ponen a investigar. Pero sí están, hay muchos aumentos, pero sobre todo en la provincia de Guayaquil, ya que siempre eh, nos dan a conocer casos de violencia, de muerte, de asesinato, sobre todo en contra de las mujeres. Está mal porque no solo por el hecho de ser mujer, hay que asesinarlas, hay que maltratarlas. Y yo digo, en mi caso, yo tengo familia, en mi familia tengo mujeres con mi mamá, primas, hermanas y, y no, que está mal. ¿Qué mensaje le dejas al mundo o a las mujeres del mundo sobre este tema? Eh, bueno, yo le daría sobre todo a las mujeres que no deben de permitir insultos, golpes verbales, golpes físicamente o agresiones verbales, eh, que no deben de permitir esto, ya que si lo permiten van a seguir sucediendo y va a seguir sucediendo y no va a haber gobierno o alguien que los pare más que nosotras mismas. Eh, yo le diría al gobierno que haga valer más los derechos de una mujer para que así no haya estos maltratos de hombres machistas que piensan que tratando mal a una mujer sacan todo, solucionan todo y que investiguen más en unas casas así para ver que todo esté bien y no haya problemas así para que después no haya un sitio. Eh, colocando más policías en las calles, eh, poniendo cámaras de seguridad, este, que los padres estén pendientes de sus representados para que no pase ningún incidente o algo no deseado. Eh, educar eh, dar talleres sociológicos eh, ¿qué más? ¿podría poner un poco más de seguridad en las calles? Eh, ya. En, a las mujeres especialmente que no se dejen maltratar que no se dejen poner una mano encima porque con un, una sola vez que se dejen maltratar ya dan el paso a que eso pase cada rato y, y cualquier rato les pueden asesinar los hombres que dejen de ser tan machistas y no se crean que porque es una mujer no puede, no tiene derechos y no puede hacer muchas cosas como los hombres. Eh, ya no hagan más esas cosas, que eso que el mundo está como está y va de mal en peor. Que seamos a las personas.